Todos, bienvenidos al canal, bienvenidos día más a World Thunder, línea Maginot, escenario, una de cal y otra de arena, tanques americanos y en esta ocasión me gusta siempre salir con mi escorpión, con mi M56. Toda la pastilla Hacia la zona C Bueno, ya vemos a gente por ahí Corre bonito Vamos a cubrirnos Estamos aquí ya a 100, 100 metros De la zona C Ahí estamos pisando aquí a pegarnos al búnker rapidito si empieza la artillería pues que no nos caiga nada encima como siempre, echamos un ojo a ver, pasar uno antes por ahí arriba ojo que también se pueden colocar por ahí, asomarse justo por ese sitio es un tanque bastante rápido, venga la zona C es nuestra capturada así que vamos a escondernos pegamos aquí al búnker y vamos... Eh, cuidado, venga venga vamos... ahí vamos echando un ojo siguiente sitio por donde suelen aparecer por ahí y al loro de los que aparezcan, de los que vengan por aquí hombre, oh un tiger, un valiente 250 metros estamos bien ahí está crítico en el lateral a ver, a ver, pues si aquí no le pillo por abajo Va a ser difícil, rebotará Impacto, sí, rebota Muy bien, compis Ahí está, inteligencia, muy bien, muy bien Pues este tío Si hubiera girado un poco más la torreta Con una inclinación De 90 grados O algo menos, si hubiera entrado ese proyectil Pero con esa inclinación, bueno, más o menos Unos 45, más o menos en proyectil perforante pues rebota es lo más efectivo muchas veces bueno, hemos tomado las tres zonitas que bien estupendo disparos a ver qué pasa por ahí el enemigo está capturando la zona por pues si no hay nadie es lógico ese es el tiger solito, pero había un coleguilla que desfiló por la izquierda que sigo sin saber dónde está o por lo menos el tío sigue escondido Es pues aquí solito mucho tiempo no, no debería yo de quedarme poco tranquilo, te quedas cuando sabes que alguien por ahí el acecho no sabes por dónde lo tiene, no lo tienes controlado y más con un bichito tan blando como este echamos un ojo, a ver, a ver ¿Eh? ahí hay un colega, muy bien ahí está localizado esa marca tanque ligero no debería ser rival si le, rea... si le arreamos bien ¿Quién es, quién es, un R.U. Oh, el tío falla. Venga, 3.50. Ahí está, cojonudo. Pues, joder, si no llega a dar esos, en esos hierros, me hubiera reventado casi seguro. Pues nada, fallaste. Yo no fallé. 3.50 en buena distancia. Bueno, le hemos zurrado al Tiger, hemos ayudado a que cayera y a este RU, que es muy rápido. Eh, otro Tiger más. Pero ese es un Tiger 2, el que ha caído. Este sitio ya... Es demasiado tiempo Vamos a alargarnos de aquí Marca por ahí Avión, bomba Ah, oh, me pilló BF-109 Es que una bomba, por muy pequeña que sea Nos hace mucha pupita T-92, a la carga Salimos del mismo sitio Pues venga, pues sí Arranca bonito Pero esta vez no me voy a meter ahí en medio de C. Es para una captura rápida y salir de ahí. Porque aunque te hagas fuerte, ahí la aviación, como ya hemos visto muchas veces, eh, que se compi. Aquí la, aquí la se ha arreado. Hay por ahí un colega. ¿Quién es? ¿Quién es? Toma ya, muy bien. Destruido, cojonudo. Oh, qué buena, tía. Qué bueno. Pero otro, hoy eran dos Al primero le, le zurré Objetivo dañado localizado Puede ser el segundo No recuerdo si ¿sí? el fraor de la batalla A la hora de marcar La marca se quedó con el primero Y destruido por inteligencia Pues sí, ahí están No hay ninguno más que haya marcado Eran esos dos, uno de los dos en artillería, ataques ligeros por ahí ya Saliendo, claro, sí, están están campando sus anchas en la zona. Si no hay nadie en el pueblo. Tanques ligeros. Por ahí hay marcas. A ver, a ver. A ver ¿Qué es eso? Vamos, vamos. ¿Qué es esto? Es un Tiger. 2.50, está bien. Venga ya hombre, no me jodas, tíos. Estoy una broma. Desde luego. Impacto. Hay que darle la torreta a la, ¡Oh, la torre torreta Tiger 2 H no era este, claro, evidentemente. Ahí estaba el colega. Muchas veces con una carga hueca es mejor tirarle directamente a la munición. Si es un palvitit perforante si entra por ahí. T25. Venga, hace tiempo que no lo saco y las modificaciones no las tiene al completo. Así que vamos a sacar a este bichito. El enemigo está capturando la zona B. Bueno, ese tiger sigue por ahí, sí o no, no lo sabemos. Vamos a ver. Ahí tengo varios compis Saliendo desde el respawn, mi cadáver del T90. Eso está ahí. En B. Están marcando. Pues está tomando B. Cojo el Pues nos vamos a B. Antes iba a ver, de ahí no pasé Con el T-92, me entretuve con el Tiger Y vamos a atacar el punto B, chavales Estos se están acercando A C a Totalmente huérfana Y nosotros que nos vamos A ver no, Un avión que peina por ahí Eso significa que hay alguien Ese proyectil ha pasado cerca ¿De quién? Pues no lo sé Vamos a correr todo lo que podamos Con este bichito no Me quedo capturando la zona Bien, avión ¡Eh! Marca ¿Qué es eso? A ver, a ver, a ver, a ver Venga, la torreta, el lateral Bien, perfecto Muy bien Ahí está, cojonudo Ese es el sitio Tanque pesado sigue, sigue la marca ese tanque pesado ahí Y los aviones siguen zurrando Bombardeando Vamos pues a ver, a ver el tío ¿Quién es? Ahí está Es, es un Tiger, ¿no? Sí. ahí, perfecto 500, buena distancia también perfecto, sin penetración justo en las.. a ver, vamos a ver otro disparo ahí, ese le entró por detrás, perfecto cojo nudo vamos a ver vamos a... Eh, ¿qué es esto? otro más, de lateral así la torreta, perfecto muy bien, tres sombríos vamos hacia ver otro venga venga todos de lateral muy bien perfecto más venga yo a la fiesta cojonudo así te salgan todas vamos a ver este compi que ese aéreo más rápido que yo que viene aquí a aprovecharse de los puntitos después de haber hecho el trabajo sucio aquí <ríe> bueno, no pasa nada Esto es un trabajo de equipo Es un juego de equipo Vamos a pisar en cuanto podamos ¿Ve? ¿Eh? Yo creo que nos merecemos esos puntitos ¿Vendrán más? No sé Eso es un IS que está destrozado ya me voy a atascar justo aquí. El colega este se va a llevar todos los puntitos de la zona B. A no a abuso. Menos mal, me has dejado la mitad. Madre mía. El enemigo está capturando la zona C. Muy bien, dos bases capturadas. Y unos cuantos que nos hemos llevado por delante, cojo. Pues te he sacado un buen momento, eh. al loro, que por aquí ya pueden venir la zona C joder, me he hecho. venga, tanque medio que va para allá, a ver si haces algo y retomamos C. bueno, pues este es el sitio por donde pueden venir los pollos, si vienen por la derecha con esas casas, pues medio medio me puedo cubrir a ver a ver qué es eso joder vaya color más llamativo, esa marca no tengo R aquí para marcar para identificar quién es el pollo, me habrá visto no lo sé, ahí viene Ah, esto está casi ganado Venga, lo esperamos aquí Eso es un cazacarros, tiene toda la pinta Ah, pues mira, el de lateral De lateral, venga, a ver si me da tiempo A ver si me da tiempo bah, el tío se esconde El tío se esconde Se escapa muy bien, fin, era corazón. Misión cumplida. Mejor escuadrón, Ibis, por supuesto. Ahí primero en el equipo, cojonudo. Ahí está, muy bien. Qué buenas partidas de vez en cuando, pillas. Venga, Gaijin, este tiene que. Este tiene que ser. Esto tiene que ser un buen resultado. Misión cumplida. Primero el equipo. 46. Joder. 6 destruidos. 2 ayudas y críticos. 11 impactos. Un trofeillo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ay, porquería. Nada. Pues lo he dicho. 8 reconocimientos. 12 en las capturas. 94% de actividad. Perfecto. Y una recompensa. Del Battle Pass. Recuerda abajo comentarios enlaces, escuadrón, ibis. Esto ha sido todo. La línea Maginot. Espero que os haya gustado el vídeo. tírale un buen like si eso ha sido así. Y nos vemos en un próximo. Chao.